Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguir hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Hola, él es Orejas y tiene aproximadamente 11 meses. Eh, los perros de raza también lastimosamente sufren de abandono. Él es un chabueso colombiano, deambulaba por las calles y también fue rescatado del puente nacional.